Con visible tristeza, Clara Idalia de la Cruz, madre del joven Ernesto Ortiz de la Cruz, alias Kiko, muerto de un disparo en la cabeza en el sector Gregorio Luperón, de Valle en esta ciudad de San Francisco de Macorís, exige justicia por la muerte de su hijo. Afirma lo mataron por un celular. La casa, mi problema, se le habían pedido, se habían robado cosas de que voy detrás, la de adelante estaba cerrada. Dijimos, ah, ahí se metió uno ahora mismo, me, lle, me llevan el celular, doña, ¿Y, su, y Kiko, su hijo, digo yo, qué pasó, digo, ah, su, supuestamente creen que fue él que cogió el celular, supuestamente, mi hijo no tiene ficha por nada, mi hijo era un infeliz. Mi hijo lo mantenía yo porque la mente era de niño. Y yo, Kiko, están sospechando de ti. Ah, no, pues yo voy a ahí para explicarle que yo no soy ladrón. Yo nunca he robado. Entonces, cuando le caigo atrás, porque si dicen algo de ahí, no, va, tú, el que Y le caí atrás, pagué la estufa que estaba cocinando, que me dijo que tenía hambre. Apagué el estufa y le caí atrás. Ahí. Cuando va ahí, él, yo no soy ladrón. Yo no sé de celular. entregalo Le dije. ¿Por qué yo entregar Si Yo no cogió nada. Y ahí mismo, ahí mismo, que mí sacó la pistola. Y yo le, y él dijo, yo le dije, ¡Ey! ¡Espérate! ¡Espérate! ...vamos a entregarlo al cuartel hasta que ustedes... ...hasta que ustedes investiguen... ...porque entonces tenía que hacerlo así... para que él no me lo matara... ...después investigaban... ...bueno... cuando él se le arrodilla... ...no me mate... ...que yo no soy un ladrón... ...y ahí mismo aprovechó y le dio el tiro en la cabeza... ...en tanto que la Policía Nacional pide se entregue responsable del hecho identificado como Iván Grullón Almanzar, así lo manifestó la vocera del Comando Noreste, Xiomara Arias. Si sí, la policía activa la búsqueda de Iván Grullón Almanzar, quien reside en el sector Vista del Valle aquí en San Francisco de Macorís, el cual está siendo activamente buscado, por lo que les hacemos un llamado a este a que se entregue para que responda por la muerte de Ernesto Ortiz de la Cruz, Aliaquico, quien reside en el sector antes mencionado. Un hecho que ocurrió el lunes 31, a eso de las 11:40 de la mañana, el cual falleció a consecuencia de presentar herida por arma de fuego en región occipital izquierdo según diagnóstico médico, herida que se la ocasionó Iván, el cual está siendo activamente buscado por lo que una vez les exhortamos a Iván Grullón, al Manzar, a que se entregue de la forma que él considere apropiada para que responda por este hecho Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino